Buenas tardes, Alberto. Si te vale parece, bien. hablamos de la conciencia. ¿Vale? ¿Qué es para ti la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Sí. Uah. Empezamos por un tema <risa> fácil, ¿eh? <risa> bueno, la conciencia... Te puedo contar mi experiencia, ¿vale? Es decir, por un lado... Eh iba corriendo sin saber a dónde, por tanto no era consciente de de qué estaba viviendo en cada momento y hacia dónde iba por tanto eh, parto de que la conciencia es algo que que no he tenido durante unos años de mi vida, la conexión con ella ¿no? cuando hablo de conciencia, para mí conciencia es un espacio donde te vienen unas respuestas que son profundas sobre las situaciones que vives y sobre todo profundas de ti mismo, como individuo, es decir, te haces consciente de ti mismo, sobre lo que haces, tu actitud, los pasos que da, lo que está ocurriendo realmente. Entonces, para que se dé la conciencia es necesario estar presente. Y la presencia es vital eh, desarrollarla en este sentido. ¿Sirve para ser congruente en nuestro entorno? Claro, <risa> la pregunta es de dónde partimos. ¿Somos incongruentes ya o somos congruentes? No? A veces comento que, que la conciencia es la mayor incongruencia que podemos encontrar, pero es fantástico que así sea. Y me refiero a porque cuando lo vemos como una incongruencia es porque... La propia razón que estamos utilizando es lo que está barnizándola, es decir, lo que, eh, el que dice que la conciencia es incongruente es el que mira desde la razón. Y justo a esta mirada es la que hay que desmontar para acceder a la conciencia. Por tanto, para el que vive en una conciencia desde la razón, eh, verá la verdadera conciencia como como algo incongruente. Sin embargo, el que está viviendo en la conciencia, eh, la verdadera conciencia, eh, sabe lo que está viviendo, es consciente de ello. Por tanto, ahí no hay conflicto, ni con la razón ni no hay conflicto. Por ejemplo, los niños, ¿no? Los niños de pequeños ya disponen de la conciencia activa. Como ellos aprenden, son conscientes ellos. Ellos saben si tú eres fuerte, si eres débil. O sea, que los niños ya están conectados con la herramienta. Yo la valoro como una herramienta, ¿no? La conciencia es una herramienta. ¿Qué utilidad le estamos dando entonces a esa conciencia? Bueno, si no identificamos la herramienta, no podemos usarla. Entonces, eh, parto de que es necesario aún identificar cuál es la herramienta, pero claro, para identificar la herramienta hemos de salir de nuestra mente interpretativa, la que busca respuestas, porque esas respuestas que nos han llegado, que nos vienen desde ese mundo de la interpretación, de esa actitud, son respuestas eh, imaginarias, no son reales, no son conscientes. Entonces, hemos suplantado la conciencia por un abanico y un batallón de criterios que son imaginarios. Es natural, ¿eh? Es natural porque ya de niños nacemos con esa herramienta de la conciencia, pero llega un momento la parte pensante, del cerebro pensante, se nos desarrolla y empieza a entrar nuestra mente lógica, o que clasifica, y es en ese momento donde los criterios empiezan a cobrar fuerza. Nuestros padres, la sociedad nos enseñan criterios de cómo se debe vivir. Porque se plantea que ya de niños no sabemos cómo hacerlo y es un proceso natural. Es cierto que no sabemos cómo convivir en la sociedad actual en la que nos enfrentamos cuando nacemos, pero la herramienta en sí mismo es maravillosa y está ahí desde pequeños. El conflicto viene porque se tapa ese canal, ese canal de expansión, que es la conciencia, se tapa con ese batallón de criterios. Entonces empieza no a haber un conflicto, porque desde la conciencia, vivir desde ahí, como indico, no hay conflicto. ¿Qué ocurre? Empezamos a sumar criterios, criterios que no hemos experimentado, que no sabemos además para qué nos va a servir. Es como una previsión acerca de algo que en el futuro nos va a poder suceder. Por eso digo que es imaginación, o sea, construimos nuestra imagen como un rol, nos separamos de nosotros mismos, de nuestra conexión con nuestro interior, entonces, es imaginario, esa conciencia que decimos hoy en día, la verdadera conciencia es la herramienta, no hay que etiquetarla siquiera, no le podemos poner nombre, es el propio acto donde tú te das cuenta de algo. Pero ese acto de darte cuenta es la conciencia, no es el resultado que te trae vivir ese acto. Y esto es clave comprenderlo. O sea, el resultado que obtenemos no es conciencia. La conciencia es el acto, la propia herramienta en sí mismo. El resultado es un resultado que podrá ser más acercado a una realidad o no, pero vive en el mundo de la imaginación. Por tanto, la conciencia es estado una información mucho más profunda, de lo que observamos. hacerte consciente de algo te conecta contigo, te genera una música en tu interior. Sabes que es verdad, no sabes cómo, pero sabes que es verdad. Ese es el punto de la conciencia, es no sabes cómo, pero sabes que es verdad.